Estamos abandonando a Semal. Yo no puedo hacerle esto. Pero esta es la verdad. No de. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23. Es momento de actualizarlo de lo que ocurre en Guatemala y el mundo, por supuesto, con el paso de la pandemia y noticias que se están pues, desarrollando en estos momentos en Guatemala y, por supuesto, en el resto del mundo. Desde luego, con la tecnología al lado de Andrea Sandoval. Buenos días, Andrea. Buenos días, Axel. Siempre será un gusto saludarte, al igual que a todos nuestros fieles televidentes. Aquí iniciamos con toda la información. Gracias por preferir a la TN23 para informarse desde casa o también en su lugar de trabajo. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Bienvenidos. La cifra de casos por coronavirus COVID-19 llega a 2001, tras confirmar el presidente de la República 89 nuevos contagios. Y el mandatario hace el llamado a los guatemaltecos a evitar las aglomeraciones y hacer sus compras de forma prudente para evitar contagios de COVID-19. Durante su mensaje a la nación, el presidente de la república confirmó que ya está en desarrollo la entrega del bono familia. Parte del mercado Santa Fe fue consumido por las llamas. La pronta intervención de los apagafuegos evitó que se consumieran más locales. Bueno, iniciamos rápidamente dando un recorrido por el mundo para ver cómo está pues, prácticamente la estadística de casos y muertes por el COVID-19. Desde luego también las eventualidades que se van desarrollando. Gracias a la red de noticias Alba Vice.